Saludos, soy Israel Vanguera y vamos allá a solucionar el problema. Si nosotros ingresamos a la aplicación y escribimos cualquier cosa, eh, nos va a generar un error. Entonces, vamos a mostrar, les voy a mostrar, le voy a, a decir que me dé un resumen de la luna. Y como pueden observar, eh, aquí eh, ya es ese resumen de la luna es algo sencillo debió haberme dado el resumen hace rato se queda aquí luego me va a generar un error entonces para solucionar este inconveniente vamos a hacer lo siguiente, vamos a esperar aquí que me arroje el error como pueden ver ya me arrojó el error entonces lo único que vamos a hacer es lo siguiente nos vamos a ir aquí a esta opción incógnito vamos a google lo voy a ejecutar vamos a dar clic que nos damos un robot bueno aquí si nos pide esto lo hacemos por lo general esto casi nunca me lo pide entonces eh... ay qué cosa con esto bueno aquí ya estamos vamos a hacer ello vamos a loguearnos Vamos a iniciar sesión rápido. Y vamos a escribir lo mismo. Vamos a escribir resumen de la luna. Y como pueden ver, en es, acá sí funciona rápido. Miren lo que está haciendo. Eh, para solucionar cualquier error de esta aplicación, de este chat. Eh, lo deben lo hacemos usando incógnito si vamos a usar este programita a través de Google u otro motor de búsqueda deben hacerlo a través de incógnito de lo contrario les va a generar mucho error y a la hora de buscar también procuren escribir las palabras en inglés cuando son un poco larguita o extensa listo eso ha sido todo por hoy espero que me hayan entendido y hasta la próxima chao chao